A través de GSMA, muchos operadores móviles ya trabajan conjuntamente utilizando Big Data para proyectos sociales, siempre de forma sostenible y respetando la privacidad y la protección de los datos personales de los usuarios. Por ejemplo, la iniciativa Big Data for Social Good, impulsada en el 2017, hoy ya cuenta con el apoyo de 20 operadores móviles y tiene presencia en 117 territorios de todo el mundo. A gran escala trabajamos para mejorar la comunicación entre los países, los operadores móviles, para acelerar la asistencia humanitaria. Y esto es muy importante en situaciones extremas como el terremoto que hubo en Japón, o el movimiento de los refugiados en Turquía, o durante la gestión de la crisis por el brote de tuberculosis en la India, que estamos hablando de salvar vidas y se trata de comunicar mejor para dar apoyo, para organizar mejor las operaciones de rescate. Aquí es muy muy importante que podamos seguir aprovechando toda esta tecnología para poder organizar eh, las operaciones eh, de asistencia humanitaria. Para mí fue realmente un gran honor participar hoy eh, en, esta, en esta sesión en, de, de la tabla de altar mirándola Mirando la, la sala veía que cada persona representaba una fundación, una asociación, representaba su proyecto social. Eh, Aquí veo mucho esfuerzo, mucho trabajo, pero sobre todo veo proyectos hechos con el corazón y es algo muy, muy importante. Y todos trabajamos eh, con este mismo objetivo que es mejorar la vida de las personas. Realmente fue un gran honor. Estoy encantada de estar aquí con vosotros.